Y muy buenas guachines, ¿cómo están? Estamos en otro video del canal, yo soy Mago y hoy vamos a traer nuevamente la página de ccg.bet que me la andan pidiendo mucho. Estamos hoy nuevamente con Kefin. Hola <ríe> ¿Cómo andas? Kefin, todo bien? Todo beleza, bien, beleza hermano, belleza. Bueno manito, primero voy a mostrar todos los juegos que tiene la página. Tenemos, primero que nada tenemos la sección de trade, acá es donde podemos retirar y poder depositar... ¿Qué pasa, boludo? <risa> es compartir pantalla, pilotudo Es cierto Podés cortar, no? Sí, Si, no, esto lo voy a cortar, me lo dejo ¿Qué Hay un pedazo que está bueno, pero bueno Este, o me... pe... este pedazo está bueno, <risa> este pedazo yeah, Y muy buenas wechines, ¿cómo están? Estamos en otro video del canal, yo soy Mago Y hoy vamos a mostrar nuevamente la página de csg.bet. Estamos con Kefin. Buenas tardes, eh, buenas noches <risa> Son las 12 menos 5 de la noche <risa> bueno. <risa> ¿Qué Bueno. Escuchame, vamos a mostrar eh, Principalmente vamos a mostrar juegos que en el otro video no mostré tanto Que son el coin flip y el open case ¿sí? eh, Pero de todas formas voy a mostrar todos los sectores de la página eh, tenemos trade. Que aquí podemos depositar las skins, ya sean de CSGO, TF2 o RAS. Y también podemos retirar, podemos hacer un trade. Esto sirve también como una tienda de intercambio. Así que si vos tenés, qué sé yo, una cajita de 3 centavos y vas hasta el fondo, puedes cambiarlo por alguna otra cosita de 3 centavos. Eso está muy bueno, qué sé yo. Si tenés 9 centavos, sacás esta M4A1S de Boreal Forest. Pero la verdad que la página tiene bastante cosas interesantes está Tenemos bueno, el ¿no? doble sí eso está bueno porque no muchas páginas tienen un trade eh, Ahora están metiendo mucho de, lo, de la criptomoneda De sacarlos en alguna billetera virtual Pero esto de que tengan una tienda de objetos está muy bueno Tenemos llavecitas que las llavecitas están muy escasas así que hay bastante material aquí tenemos el doble o la ruleta que esto lo estuvimos dando mucho mucho en el video anterior tenemos el crash, que si no conocen el crash es este modo en el que uno apuesta y tiene que ir aguantando su apuesta eh, hasta, hasta antes que crashe, ¿no? podemos hacer una multiplicación por uno por dos, por tres, hasta donde llegue el coin flip es el modo que vamos a ver hoy este es Modo usuario contra la máquina También podemos usarlo de usuario contra usuario Creando una propia batalla Poniendo el, el dinero que nosotros querramos Podemos poner 10 dólares, 12 dólares, 5 centavos Y se lo mandamos a un amigo Y el Open Case, que aquí es la apertura de cajas misteriosas Tenemos cajas de CSGO, caja de RAS y caja de TF2 vamos a utilizar vamos, hoy vamos a jugar a CoinFlip flip y on pain case pero de todas formas voy a mostrar cómo se juegan los otros modos cuál decís que le damos primero ¿Qué fin crash doble hacemos una apuesta mínima y nos vamos vamos vamos viste como está el boliche viste con una con la consumición vamos a consumir vamos le vamos, tiramos un par de, de tiritos acá a mí ah. me parece que el crash va a estar picante yo le tiro qué le tiro 20 centavos. Vamos a tirar 20 centavos. ¡Oh, qué picante. Bueno, esto es así. Ponemos la apuesta y. Ahí le saqué 6 centavos. La verdad que no me gusta. Esto me pone muy. me da mucha ansiedad este, este modo de juego. <risa> Acá está, mirá, no, este pibe de es suscriptor. Ya, no, justo se fue, eh. Este pibe de es suscriptor, mirá cómo le aguanta. Uy, mirá cómo perdió. El F por Sant. Bueno, eh, vamos con el doble. ¿Cuál decís que sale, Kevin? Eh... Negro. Negro de acá. Negro, la... A ver. ¡Mira, Le sí. mando... Yo le mando un dólar de uno negro. Está repicado, Kevin. Yo no. Nada, pingo. No, no. Le mando un 25 al amarillo, dale. Dale, dale, no. que se viene, eh. Para la primera birra. Die Hoy, hoy se pasa al rojo. No, ¡No! la, la primera ¡No! ripeada, papá. La primera <risa> ripeada, no importa, no importa. Esto se arregla fácil. Vamos a ir a Coinflip, que es el modo. Como les comentaba, acá tenemos varios Coinflip que ya están como creados por, por la página. Tenés de 10 centavos, 70 centavos, 100 dólares, 30 dólares, 5 dólares y 9 dólares. ¿Cuánto perdimos, Kevin? 900 dólares, aún no, me parece. A mí. 900 dólares, sí. Si Está re picante Te ¿sí? mandamos ya, a, vamos a ver el, de, el de 10 vamos. El de 10 centavos centavo? bueno, Yo te voy a, a, yo ver, te voy a decir ver. algo Esto vamos a hacerlo como si fuese Un experimento Vamos a abrir 5 Sí. Ahí va, 1 La primera perdimos A ver, a ver Vamos a la segunda 2, la segunda ya perdimos no, no, no, vos cagaste de risa, cagaste de risa, mamá. Mirá. Vamos a sacar un patrón. ¿Perdimos? ¿Tres? Vamos. Tres perdí. Mirá, yo me la juego. 70 centavos. ¡Qué jugado que estoy, amigo! ¡No, no. guacho! ¡No, son no. 70 centavos! ¡No! ¡Uy, <risa> <No. risa> qué patrón! <ríe> Qué patrón, pero amigo, ¿cuántas? ¿El amarillo ganó? ¿4? 4. Vamos a ver, 5 dólares. Nooo, sí. perdón, padre. No, no, no, bro. Vamos, ganamos, vamos. Nooo, <ríe> muy bien, papá, 5 dólares de una. Ven ahí. Vamos no, ¿no? Vamos. Bueno, a ver. Mm, eh, yo creo que va a ganar de nuevo, pero me manda el de 70 nomás. Vamos, no, no, uno, cero, no. Pero si eh, sale. A ver. Vamos. 3, 2, 1. ¡Qué mentira, papá! Está picante la mentira hoy. Elegí, Kéfine, elegí, elegí. elegí. Eh, el de 900. Yeah. No, para El de. No <risa> me alcanza, boludo. No bueno, Para el de 5, ¿qué tanto? ¿El de 5? Vamos cinco. Bueno, nos quedamos con 11, sí, perdón. Vamos a Vamos a ganar, a los 25. Vamos. 3, 2, 1. ¡No! ¡Qué no! pesota, bro! Bueno, no importa. ¿Qué hijo de su madre? Está picante, ¿no? me, está, me está aplicando mafia la página. Bueno... ¡Uy, loco! Déjame respirar un poquito. Bueno, no importa. Vamos acá con las cajitas. Vamos con las cajitas. Si bien. tenemos Ay, suerte wow. con la cajita. Si tenemos suerte con la cajita. Vamos, vamos. Mostrar, mostrar cómo puede ser. Bueno, la caja, la caja misteriosa... Tengo, tengo miedo, ¿verdad? Ya hay que pedir un... En la caja misteriosa podés elegir cualquiera. Podés elegir a SSGO, RAS y TF2. No importa tenés 4 precios en cada una 2.50, 10 dólares, 50 dólares y 100 dólares la verdad que los premios de 100 dólares están picados ¿no? bueno y acá pueden hacer el free spin para ver, ¿no? sin apostar ven el interior de la caja y dicen ah, a ver qué tiene la caja, ¿ves? esta de el Mecha Industries vale más de 70 centavos así que acá te puede salir cualquier cosa bueno, ¿cuál le damos? ¿Qué fin? ¿Cuál le damos? Eh, 2.50 sí, pero RAS F2. Go. Go. A pescar, go. Go. Bueno, vamos con el GO ¿Tiramos una más de demo o le damos directo? A ver, no, vamos con el demo sí, A ver, sí. a ver, que papá que sale Si sale amarillo, la de 5 Mirá como quedó la piel al costado, la pel costado ¿Le damos otra demo o las mandamos? Mandale mecha Mandamos mecha, papá, tenemos para 4 tiradas Ay, ay, ay, que mentira, papá, cómo dolió eso, cómo dolió eso. Andale, mandale, mandale. mandale. Le, mando, le mandamos otra. Si sale algo picado, ¿verdad? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no, ay, no, qué mentira, una decimator ahí a 94. No, ¿qué pasó? Oh, Ay, yo quiero esa. Si, sí, yo también, pero el valor real, ¿no? No, pero ganármela si ¿sí? de sí, te sí, sí, sí. No, pero pasa que acá no te suman la skin Uy, vamos Ganamos, ganamos algo Un dólar oh, y pico oh. Muy bien ¿Tres dólares Casi cuatro dólares para casita Nos quedamos casi ahí Ay boludo, tengo miedo Yo le voy a mandar una de estas, Estas puede salir algo, algo Es lo mismo, no? Las mismas probabilidades, pero lo que pasa es que No sé, como que tengo fe de que Que me, me, me tiraron para el suelo Me cogieron yeah. Bueno Bueno ¿Qué hacemos, qué vamos a la... Acá llegás y viste como que te reciben como... Capo, ¿te acordás que perdiste acá? Pero basta, basta, bueno ¿Qué hacemos? Boludo, yo me la juego de una... bueno A la de cinco, ¿vos decís así, tan jugado? Sí Jugadísimo. 3, 2, 1. ¡Una! ¡Vamos, papá! ¡Recuperamos, recuperamos, recuperamos! recuperamos recuperamos. no, fue... oh, no la mierda! ¡Agarra <risa> la picha, Bueno, bueno, bueno, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué A ver cómo está el doble. mmm llegó el juego? Salió rojo, sale rojo ahí. Eh. ¿Sale rojo? Bueno, no sé, digo yo. Cuenta la historia. Ay, tengo miedo, ¿no? Le mando un dólar No, no, mi papá, si sale el amarillo No, te fuiste ¿Sale el amarillo? ¿Sale el amarillo? ¿Sale el amarillo? ¿Sale el amarillo? ¿Sale el, el, el negro? Rojo Bueno, recuperamos, nos quedamos casi igual con 30 centavos mano más 60, ah, no 30, 30, 30 bueno, bueno, yo creo que, que se viene el amarillo Está ahí nomás, está más cerca, ¿no? Yo creo que se viene el amarillo Yo le voy a mandar Ahí, le mandamos al rojo o al negro Al negro, cómo está saliendo Bueno, le mandamos al negro, tenemos 40 centavos en amarillo Si el amarillo toca, bro, nos quedamos igual en 15 dólares y no tiene pinta de ser el amarillo, tiene pinta de ser el negro. Mmm, papi. Ojito. Ay, papá. Bueno, le mando 50. Y le mando. Ah, está cerca ese amarillo. ¿Qué le mando? tranqui tranquilo, 50 ahí. Un dólar, 50. ¿A cuál? <ríe> me cae, me cae al final ¿eh? A ver, a ver Uy. Ay, no, no, no Ay, negro, negro, negro, negro, negro negro, negro, negro, Vamos Uf. Bueno, recuperamos Estamos en 10 Y me parece que me voy a Dejar unos sentaditos acá en el amarillo El doble en el negro Y nos vamos de nuevo para el conflict O abrimos otra cajita Ah, estoy re caliente con la ah. cajita ay, Tiene que tocarme <coughs> Tiene que tocarme algo Tiene que tocarme algo en la cajita porque si no Es una, no, una ay, mentira Vamos no, con la cajita Vamos ver. con la cajita, si no sale algo bueno Vamos a la moneda Si no sale nada bueno listo. Bueno. Pero vamos a por el de 5 Así de jugado yeah. A ver Ay, quédate ahí, no boludo, no se quiso frenar. Estamos ahí en la lona. Eh. Dos, uno. No, amarillo. Oh. No. No, bacho. No. No en la container. Bueno, ¿sabes lo claro que voy a hacer? Acaba de salir un 5. Esa es toda la cuenta que yo hice el otro día. Yeah. <ríe> sí, ¿no? Sale... ¿Cuál? 13. No, ahora 3. 7. Mira, sí, sí, sí. El 5, boludo. Ah, qué bronca. 7, 3. 7, 3. Yeah. 8 7, 3. 7, 3 vamos con eso Ay, qué bronca que tengo en esta cosa, bol. a ver, a ver, que toque algo y que nos salve las papas Y no nos salva las papas, encima se pasa el de 11 centavos, yo no te la creo boludo no, no, no. Bueno, no importa Salió amarillo, mirá <ríe> No, no, no salió amarillo, se trabó, se huyó. tarde ¿Qué un dólar El último dólar, papá, si no lo cerramos acá ¿Puede decir en amarillo? Sí, sí, sale amarillo, sale amarillo Sale amarillo sale amarillo. Mira cómo sale Mira, es... Esos son los nuevos amarillos, son de color rojo Pero... Es por un <risa> filtro de la página, ¿eh? no, no Bueno, daño, bueno, RIPIADA <risa> RIPIADA bueno. Pero bueno... ¿Qué bueno, pasó? Antes no fuimos mejor, boludo. <ríe> Lo que pasa es que se me, cayeron, <ríe> se me cayeron las cascas, boludo. <ríe> Qué mentira. Algo que me olvidé mencionar es que tenemos unas recompensas semanales que aquí podemos retirar algo de dinerito gratis dependiendo de tu nivel vas a poder retirar una cantidad de dinero distinta por ejemplo yo tengo nivel 11 y estoy, estoy retirando 13 pero ¿por qué tengo 13? yo tengo nivel 11 y tendría que retirar 11 centavos de dólar pero en este caso retiro 13 ya que tengo el nombre de csg.bet en mi nick de steam así que ténganlo en cuenta gente pueden retirar ponen claim y una vez que retiraron va a salir el contador de 7 días esto lo pueden poner y pueden jugar para probar la página así que Datazo importante que me olvidé de mencionar. Eh, bueno, vamos a despedir acá el video. Gracias, Kevin por estar. Y bueno, gente, no se olvide. Hay un sorteo activo en el canal. Vamos a hacer una modificación que lo voy a explicar en el otro video. Eh, vamos a extender el sorteo hasta el 31 de mayo. Tienen hasta el 31 de mayo para llegar a los 100 likes en ese video. Que también es de csg.bet. Así que bueno, gente. Kevin, ¿se querés despedir? Eh, saludos y suscríbanse. Bueno, muchas gracias Kevin. Acuérdense gente, si no están suscritos, dejen su suscripción y dejen alto like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido. Y si les divierte, aún mejor. Y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video. Chau chau.